Hola gente, qué bueno verlos del otro lado Mi nombre es Anthony Fiori Y hoy vamos a hacer algo que hace mucho tiempo Tenía ganas de hacer Hoy vamos a hablar de WISE Y de Unreal De WISE Y de Unreal Yo ya veo que este video va a ser un poco largo Pero la idea Es que esta información en español No se encuentra Es difícil encontrar esta información en español Haceme caso, es difícil Entonces Dije, lo hago Como yo estoy metido con lo que es WISE y Unreal Que para los que no saben sería como un mundo muy muy muy muy muy grande Porque Unreal es eh, un programa para crear videojuegos Y WISE es un programa para integrar la música en el videojuego A través de ese engine que es Unreal Más o menos, ¿no? Bueno, no quiero que se vaya a hacer muy largo el video Pero hay muchas cosas que asimilar Así que la idea es Tengo como un paso a paso hecho ya directamente La idea es ir siguiendo el paso a paso Y si vas siguiendo ese paso a paso vas a poder Integrar WISE dentro de Unreal En un proyecto y que todo quede junto en el mismo lugar Es decir, el proyecto de WISE y el proyecto de Unreal Esas son cosas que no te dicen y te, te las estoy diciendo van a Va a quedar todo en el mismo lugar Vos lo vas a integrar y todos los cambios que hagas en WISE En cuanto a ese sonido Van a aparecer instantáneamente Dentro de un real Directamente Una vez que, eh, que, que, que nosotros los vinculemos Van a aparecer entonces Cuando yo modifique algo acá Lo voy a tener dentro de un real Y voy a poder aplicárselo a los elementos del videojuego O de lo que sea que el anime No, el videojuego es un videojuego Entonces lo vas a poder aplicar sin ningún problema Entonces por eso es muy importante Saber cómo vincular WISE Dentro de Real Y cómo hacer que los sonidos o los, los eventos que nosotros quedamos en WISE. Que tienen los sonidos incluidos. Y que mediante una soundbank. Van de, ya lo van a ver con los ejemplos. Eh, cómo hacemos que funcionen. Porque también hay que decirle al programa Real Que ejecute los sonidos que nosotros tenemos. Parece un lío. Pero es un lío. Pero está bueno y, y si de verdad te gusta y estás interesado en saber cómo se hace esto, yo te lo explico en el video. Así que quédate, no te vayas de ningún lado y... Eh... Uf, vamos con la intro, dale. Adiós. Bueno, lo que voy a hacer para... Para que sea como más fácil y más fluido, yo voy a grabar la pantalla de, de mi computadora y voy a ir abriendo WISE y un Real al mismo tiempo y lo vamos a ir como manejando, ¿no es cierto? Para que eh, ustedes puedan ir viendo con fluidez cómo se va haciendo todo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ustedes me están viendo, este es el escritorio de mi computadora. Uh, lo primero que tenemos que hacer es abrir un Real y crear un proyecto en un real. Eso es lo primero que vamos a hacer para que la vinculación sea como fluida. Si sí se puede hacer después, más adelante, un proyecto que ya está creado en un real y un proyecto que nosotros ya tenemos en Wise y estuvimos trabajando, después se pueden vincular ambas cosas. Si ¿sí? demora, es una vinculación larga, depende de cuántas cosas tengamos en un real y cuántas cosas tengamos en Wise, pero se puede hacer. Yo les voy a mostrar desde cero cómo lo pueden hacer para ir practicando cómo ir mejorando las habilidades en, en WISE para probarlas en Unreal si funcionan o no funcionan con el videojuego. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que tener eh, el launcher de Epic Games, claro. Porque Unreal es de Epic Games, así que tenemos que, que, que tener el launcher, descargarlo, es gratuito. Unreal también es gratis. Y lo primero que vamos a hacer es... Eh, iniciar la versión de un yo no sé si ustedes van a tener la misma versión que yo o no al momento de hacer este video, pero bueno lo que les puedo decir es que siempre tienen que fijarse que sea compatible la versión de un con la versión de wise que ustedes tienen descargada iniciamos eh, un real que gracias a la computadora nueva que tengo un empieza rápido vamos a ver vamos a iniciar un real diciéndole que eh, lo que yo quiero hacer es un juego esto es para que nosotros tengamos como una plantilla y que el juego que quiero hacer es eh, el shooter de primera persona es este no el shooter de primera persona para qué es lo mismo esto es indistinto ya depende de qué es lo que ustedes quieran crear o no nos vamos a manejar con bl blueprints porque eso es lo que yo sé hacer ahora es muy importante eh, que ustedes asignen una carpeta y que se acuerden qué carpeta asignar. ¿sí? Y le vamos a poner proyecto. Le tienen que poner un nombre. El nombre que le vamos a poner va a ser mi primer Unreal. No es para nada original, pero es lo que toca. Y creamos el proyecto. Dejamos que Unreal lo cree, que no se va a demorar mucho. Listo. Ya tenemos nuestro primer proyecto de Unreal creado. Lo que vamos a hacer es para probar a Unreal. Yo no conozco mucho de Unreal. Yo voy a ir aprendiendo a medida que voy a ir haciendo algunas cosas. Tengo mucha gente que trabaja en videojuegos que me está ayudando con el tema de Unreal. Pero esto es lo básico. Esto es como que súper, súper, súper básico. Entonces lo primero que vamos a hacer es probar que funciona. Que yo me puedo mover. Y que puedo jugar a nada perfecto entonces ya tengo el proyecto de un real creado no tengo que hacer más nada en el proyecto de un real ahora lo que tengo que hacer es eh, si quiero lo puedo guardar y lo cierro no tengo que hacer más nada ahora lo que tengo que hacer es abrir eh, el wise launcher tenemos que abrir wise porque lo que vamos a hacer ahora es vincular vamos a vincular wise con ese proyecto directamente ¿sí? para las personas que ya tengan wise ya saben que el wise funciona de esta forma es igual que unity y, como habrán visto es igual que, eh, que Unreal. son programas que funcionan bajo plataformas de otras otros programas porque son programas que tienen muchas versiones del mismo programa entonces uno se va descargando versiones y va a funcionando con versiones. No se compliquen. Descárguense el Wise Launcher y Instalan Wise. Nos vamos a ir a la pestaña de eh, Unreal. Y en la pestaña de Unreal ya ven que el programa, que es muy inteligente, <risa> ya me asignó, o sea, ya me marcó que yo tengo este programa acá. Yo además de este programa tengo un Action RPG que también se descarga de, desde acá o desde Unreal, no me acuerdo. Y el Wise Audio Lab, que es un. Es como una forma para probar Wise muy, mucho más grande. Entonces, directamente me aparece acá. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. Lo que tengo que hacer ahora para que Wise se integre. A el proyecto de Unreal, que ¿qué es lo que quiere decir esto, que se van a conectar, que van a poder estar vinculados y que uno le va a poder mandar información al otro. ¿sí? Esa es la idea principal de lo que va a pasar ahora. No es que ya van a empezar a funcionar y no va a haber ningún problema, no. Con esto yo lo que hago es integrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente hacerle clic en el botón azul de integrar. Me dice que va a instalar. Todas estas cosas que va a instalar. Y lo que es muy, muy, muy importante que tengan en cuenta. Es que dice que dónde va a instalar el, proye el proyecto nuevo de WISE. ¿Qué quiere decir esto? Para vincularlo lo que va a hacer es crear un proyecto de WISE desde cero. Yo les había dicho que existe la forma de ya con un proyecto grande que tengamos de WISE. Vincularlo a un proyecto de Unreal o de Unity que ya exista. Bueno, como no tenemos un proyecto. Porque si nosotros quisiéramos podríamos buscar... Con esto, con la flechita que sale acá, podríamos buscar dónde está ese proyecto que queremos vincular. Pero como no tenemos ningún proyecto, como lo vamos a hacer desde cero, lo dejamos así, libre. ¿Dónde va a crear el proyecto de Wise? Bueno, ¿se acuerdan cuando creamos el proyecto de Unreal? Que les dije que se fijaran dónde lo va a crear. Bueno... Ahora WISE va a crear el proyecto de WISE dentro de la carpeta de Unreal. Es decir, donde tengamos el proyecto de Unreal va a estar WISE metido ahí adentro también. O sea, va a juntar todo para que todo se comunique con todo y no tengamos que andar buscando por ningún lado. Hacemos clic en integrar. Una vez que termine la integración les va a salir este cartel que quiere decir que la operación fue completada satisfactoriamente. Cerramos y ahora desde eh, nuestro WISE Launcher eh, podemos abrir el proyecto de Unreal y podemos abrir el proyecto de WISE directamente desde esta ventana. Recuerden que yo antes de integrar eh, WISE a Unreal Tenía cerrado WISE, yo lo cerré Ahí Tienen que cerrar el programa, no se olviden de tener el programa cerrado Entonces Vamos a abrir nuestro proyecto de WISE Que no va a tener absolutamente nada Y vamos a abrir nuestro proyecto de Unreal Y vamos a cerrar el WISE Launcher Que el proyecto de Unreal tampoco tiene absolutamente nada eh, Voy a maximizar las ventanas Ahora que ya maximizamos la ventana, las ventanas, lo primero que vamos a hacer es fijarnos si está integrado. Es decir, vamos a ver si realmente funciona. O funcionó la integración que hicimos. Entonces, acá en Windows, vamos a... Acá ya vemos que tiene, esto es el loguito de WISE, y nos aparecen estas dos opciones de WISE Speaker. Que si nosotros no lo habíamos integrado, que yo no se los mostré, estas dos opciones no aparecen. Entonces... Yo hago clic en White Speaker y se, por lo general aparece así para que lo vean y lo sepan, aparece así y nosotros lo podemos poner donde nosotros queramos que más nos convenga. Yo casi siempre lo manejo como una pestaña justo al lado de todo el browser de todo el proyecto de eh, el videojuego. Así que ya vemos que sí, White Speaker funcionó. Perdón, White funciona. No hemos terminado y ni siquiera lo hemos terminado de vincular todavía. Ya sabemos que la integración funciona. Perfecto. Pueden ver que si nosotros eh, acá en el explorador, digamos, del, del proyecto, hacemos clic derecho, podemos ver que nos sale la pestaña de, de Audio Connected y nos permite crear el bus, el bank, un evento o textura. Eso quiere decir también que está perfectamente integrado. Si te ha gustado el video, déjame un super like. No te olvides de suscribirte que ya estamos muy cerca de los mil suscriptores.